Buenas tardes, soy Ernesto Badal, profesor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona. Les informo que el 31 de octubre voy a estar presente, voy a participar en las quintas jornadas de temas actuales de bibliotecología en Mar del Plata, donde voy a impartir una conferencia sobre el impacto del acceso abierto sobre la ciencia, un tema de la máxima actualidad y del máximo interés para los bibliotecólogos. Allí les espero. Un saludo desde Barcelona.